Este primer borrador ¿no? hizo una movilización. Entonces durante seis semanas el, el, el asunto estaba listado y la gente de Teposlar vino en camiones. Cada vez que se listaba en las, en las resoluciones que iba a tomar la, la corte, ellos venían y hacían manifestación, baile, no sé qué, y venían y hablaron con todos los ministros. Después, era una, la propuesta de la re, primera resolución era la del ministro Madi, Medina Muerte. Después de insistir en que son tierras comunales, de recientes sentencias que habían demostrado, finalmente retiran ese proyecto de sentencia y presentan otro. Y por fin, después de casi 20 años, la comunidad está a punto de recibir una resolución definitiva. ¿no? Ya esa ya no tiene ningún. O sea, ya la Corte decidió que es la última instancia, ya lo que queda es simplemente ejecutar esperemos que ahora sí se puede ejecutar la comunidad por supuesto está muy contenta tiene la sentencia es buena aunque tiene una limitación al territorio fíjense eso no se lo hacen a cualquier propietario okay. privado pero como se trata de tierras indígenas y de tierras indígenas rebeldes como los que poseos le, le ponen una limitación y dicen bueno te vamos a restituir las tierras son tuyas pero no puedes hacer desarrollo agropecuario ni inmobiliario ¿no? Entonces les restringen su territorio Claro a los deportejos pues eso no les cae mal Porque ellos siempre habían decidido que era tierra de uso común Y de hecho más bien el proyecto que tienen ahí Es de realizar una universidad ¿no? En una parte del territorio Pero fíjense, eso jamás se lo harían un propietario privado si es decir, tú tienes, te regresas tu propiedad Pero en su propiedad no puedes hacer Desarrollo agropecuario ni inmobiliario. ¿no? Pero... De vuelta a su derecho a la autonomía, por supuesto, ¿no? Porque ellos podrían finalmente decir, pues sí, aquí queremos hacer, hacer casas, ¿no? Pues es su territorio. No, claro. Pero, en una sentencia que, de, que en esa parte a mí me parece bastante racista, dice, bueno, Violante. te lo te lo regreso, si es tuyo, ya no se puede hacer el club de gol, pero tú vas a tener que hacer ahí este una cosa de conservación. No puedes hacer desarrollo inmobiliario. Eh, tiene que ver también con la situación de postre. como ustedes saben es una que está desarrollando inmobiliariamente muy muy a grandes a grandes pasos, pero de todas formas me parece que está restringiendo su derecho al territorio. Otro caso eh, que es parecido, aunque es otro parecido en el tiempo más, es el caso de la comunidad de bancos de San Hipólito. Esta es una comunidad muy radical que es que cuando se dio la resolución presidencial, pues esta, esta resolución es presidenciales agrarias eh, ellos eran parte de una comunidad más grande que se llama San Andrés entonces cuando se da la resolución ellos quedan fuera del territorio o sea no se les reconoce, reconoce parte de San Andrés y entonces quedan ahí como como estaban lejos se quedaron así como olvidados y entonces no se les reconoce el territorio y quedan, decíamos nosotros segregados de su comunidad madre cuando ellos se dan cuenta que ya no son parte de San Andrés y teniendo la amenaza de invasiones ganaderas deciden iniciar un procedimiento de reconocimiento de sus tierras pero había otra comunidad que también había iniciado otra comunidad no indígena que había iniciado ese procedimiento y entonces aunque ellos habían iniciado su proceso antes las instancias agrarias le reconocen el territorio primero a los mestizos entonces fue una lucha de muchos años para demostrar pues primero que era una comunidad diferenciada y por otro lado que ellos pertenecían a San Andrés ese caso también se presentó en el 99 y se resolvió el año pasado. ¿no? Este, después también de seis sentencias en donde se reconocía la titularidad a, a San Andrés, digo, a, a, a Bancos de San Colto como una comunidad distinta y que no pertenecían al núcleo mestizo, se les re, le restituye sus, sus tierras. Por el otro caso que no está ahí pero que ha usado mucho el, el derecho agrario tiene que ver también con Guiráricas ellos a partir de las restituciones han recuperado muchas tierras invadidas ¿no? eh, en estas comunidades grandes que son comunidades de, que estamos hablando de 240 mil hectáreas, hectáreas son comunidades que tienen mucho territorio se ha dado mucho que en las orillas pues no hay ocupación territorial realmente eh, o sí la hay pero es una es una ocupación digamos que no habitan ahí sino que son territorios que usan o conservan pero no, no viven ahí y entonces se dan mucho las invasiones, ¿no? Les invaden mucho territorio porque, obviamente, no, no, no tienen la capacidad, digamos, como de todo el tiempo estar cuidando las, las, las periferias. Y el juicio agrario ha usado ha sido, ha sido mucho para la restitución. si sí existe en el procedimiento agrario la restitución de, de tierras y esa es la que se usa. Otra de las estrategias, bueno, de los, ha sido la controversia constitucional, ¿no? que se usó para la reforma indígena del 2001. Cuando se da la reforma indígena de, del 2001, muchas comunidades se inconforman y usaron la controversia constitucional como mecanismo de defensa de derechos. Recientemente también unas mini hidroeléctricas en Veracruz que se, que se vieron afectadas por decisiones de la Comisión Federal de Electricidad presentaron controversia, sobre todo cuando cuando la comunidad tiene una buena relación con el municipio ¿no? porque las controversias solamente las pueden presentar eh, autoridades ¿no? autoridades oentes del Estado Eso, digamos, la controversia constitucional es una forma de defensa de la Constitución que solo usan eh, las autoridades ¿no? la, así como nosotros tenemos el amparo nosotros los individuos o los pueblos tenemos el amparo las autoridades cuando ven vulneradas pues su ámbito de de competencias pueden usar la controversia constitucional y la, uno, la han usado sobre todo municipios ¿no? hay otro caso en donde se usó la controversia constitucional que no es un caso de territorio pero sí de, sí de en relación con el, con el tema de consulta que es el que hizo el municipio de Cherán ¿no? charán es un municipio en, en Michoacán que tiene reconocimiento, ustedes ya vino hablando no no va a venir pero ya se empezó a hablar del caso de chorán un poco ah bueno en el caso en, en el caso de chorán ellos tienen su reconocimiento como municipio indígena no se discutió una ley en Michoacán se discutió una ley eh, de una ley indígena no una ley indígena para el estado de Michoacán entonces nos dijo bueno nosotros eh, como municipio indígena tenemos eh, derecho a que esa esa controversia se nos consulte digo perdón esa reforma constitucional en materia indígena se nos consulta, y presentaron el caso como controversia constitucional a la Corte. Es un caso muy interesante porque al final la Corte dice dos cosas muy interesantes. ¿no? Una, que es que Chegan, aunque sea un municipio indígena, no es un municipio como nosotros, pero que como municipio indígena tiene eh, la capacidad o la acción para ir a controversia constitucional, se le reconoce eh, esa capacidad. Y la otra, que también es importante, es decir... Que lo, la, las medidas legislativas también son materia de consulta. Porque ya se sabía, o eso lo dice el 169, ya lo dice incluso la legislación nacional, pero nunca se ha hecho, ¿no? O sea, las, las leyes no se consultan con los pueblos indígenas, aunque sean leyes que les afecten. Y en el caso de Cherán, dice, bueno, una medida legislativa de ese tipo sí se tiene que consultar. En donde echa a la Corte es en los efectos. Porque aunque reconoce que tienen legitimidad reconoce que, se, que a los pueblos indígenas se les debió de haber consultado hasta ahí todos estábamos muy contentos pero a la hora que dice, bueno, pero se consultará solamente al municipio de Cherán o sea, se reconoce que había una violación de derechos, pero el efecto es solamente para consultar al municipio de Cherán y no a todos los pueblos indígenas de Michoacán que estaban afectados pero bueno, ese es, ese es otro caso y otro caso otra medida que se ha usado mucho es el juicio de nulidad administrativa por ejemplo contra concesiones mineras una concesión minera que afecta el territorio indígena se usa el juicio de nulidad administrativa contra concesiones de agua en México se han dado muchísimos casos de, de comunidades, pueblos eh, indígenas que, un, que tenían ya sus sistemas comunitarios de uso de agua de hecho casi todos los pueblos indígenas si ustedes van eh, pues casi cualquier región siempre van a encontrar un comité de, de aguas o un consejo de aguas, o, un, o se pueden llamar de, de muchas formas. Bueno, esos consejos de aguas, son, que son los que deciden cómo va la tubería, qué, qué obras se hacen, normalmente casi siempre las, las los temas de agua, todo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura comunitaria, lo hacen los pueblos, no, no lo hacen la, ni la Conagua, ni el municipio, ni el Estado. Los pueblos son los que... Varias y hacen, encuentran el acuífero, a partir del acuífero toman la manguera, la madera, el tubo, el tubo que la hace la distribución, y van a encontrar ustedes cosas de, de infraestructura hidráulica maravillosas. O sea, yo he ido a lugares en donde dices, pero ¿cómo hacen esto sin bombeo, no? este O ¿cómo hacen esto para que claramente se sepa dónde pueden pastar los animales, cuál es el agua de uso, cuál es el agua para lavar, cuál es el agua, no? Esa, esos sistemas comunitarios nunca han sido reconocidos por nuestra legislación de aguas, no existen, ¿no? o sea, aunque existen en la realidad, ninguna legislación de aguas nacional a lo largo de la historia del país ha reconocido esos sistemas, ¿no? son sistemas comunitarios que a nadie le ha interesado regular, ni apoyar, ni nada, ¿no? normalmente funcionan a partir del aporte comunitario y del techo. ¿no? Bueno, esos sistemas... Se han enfrentado con el sistema nacional, que es el de, la, de las concesiones. ¿no? ¿Cómo funciona el tema de, de México? Pues es a partir de las concesiones de agua. ¿Quién puede solicitar una concesión en un territorio indígena? Cualquiera. ¿no? Cualquiera. Si ustedes hoy encuentran un acuífero, se dan cuenta que hay un acuífero, en cualquier territorio indígena pueden solicitarle concesión. Lo mismo sucede con las concesiones mineras. ¿no? O si quieren hacer un proyecto de industria eléctrica, lo pueden hacer o si quieren hacer un, un proyecto de hidrocarburos, de lo pueden hacer y aun cuando en ese lugar haya territorio indígena así están las leyes en materia de concesiones entonces esas concesiones que han afectado eh, de manera pues yo también creo discriminatoria sobre todo a los pueblos indígenas han sido so, han, se ha se han usado el juicio de nulidad para, para buscar recomponer esa situación un caso que digamos es... El más uno de los más emblemáticos el que más este, más se conoce es el caso de la Copuda que es la comu el, la, las comunidades del pueblo del Valle de Oaxaca Copuda es Comunidades y Pueblos Unidos del Valle de Oaxaca ¿no? es una son 17 comunidades que se dieron cuenta que por muchos años han, han hecho ese manejo comunitario de aguas a partir de la siembra de agua a partir de de obras comunitarias de infraestructura y ellos tenían en toda esa región la declaratoria de veda ¿qué quiere decir? la veda es que no podían eh, usar el agua para, para o sea, el, el agua en esa, en esa región estaba en veda no se, no se podían hacer uso sobre todo de las aguas superficiales de las aguas subterráneas estaban en veda ¿no? y ellos dicen las medidas que ustedes tomaron cuando decidieron a, a hacer la veda, que fue en 1958, me parece, no se corresponden a lo que nosotros hemos hecho de trabajo de siembra de, de agua. Nosotros hemos recuperado los acuíferos. ¿no? Y ellos necesitaban que se levantara la veda para construir algunos pozos para que se regularan sus, sus sistemas comunitarios de agua, y eh, pues un poco de, diciendo Esa veda se hizo sin consulta, ¿no? Esa veda se mantiene sin consulta Fueron al juicio de nulidad administrativa Y el juez, bueno Los magistrados en este caso de, Determinaron que efectivamente Se habían violado los derechos del territorio eh, Y el derecho a la consulta de, la, de las 17 comunidades Y ordenó una consulta Una consulta que está todavía En estos momentos desarrollándose eh, En donde se han topado pues con lo que yo les decía antes, ¿no? O sea, por un lado están las comunidades que quieren hacer el manejo comunitario, que han desarrollado sistemas de captación de agua de lluvia, de ahorro en el, en los, en el, en el riego, y por otro lado la legislación de aguas que solo reconoce las reservas, las vedas y la reglamentación. O sea, solo tiene un mecanismo en donde este otro mecanismo no existe, ¿no? Y ahora pues están en negociación. La idea es encontrar mecanismos jurídicos para que las comunidades puedan desarrollar sus sistemas comunitarios eh, con una ley pues que es una ley mercantil ¿no? eh, afortunadamente o desafortunadamente no sé todavía la ley de aguas está en proceso de modificación ¿no? hubo una reforma constitucional al cuarto al cuarto constitucional que reconoce el derecho humano al agua y reconoce el derecho humano al agua de manera más completa, ¿no? Sustentable, equilibrada, tiene una serie de características. Esa ley se tiene que aprobar, se tiene que aprobar una nueva ley. Entonces ahorita pues hay una oportunidad de que este, estos mecanismos comunitarios pues se, se encuentren, encuentren un espacio en la legislación de agua que hasta el momento no se utiliza, ¿no? Otros mecanismos que se han utilizado pues son todos los no judiciales o.